Bueno, muchísimas gracias por, por, por venir. Eh, este proyecto es eh, la larga duración, casi que la comprende, es la residencia. Y aunque sí hay un, un final con performance de larga duración, creo que lo más importante aquí, eh, cuando José me planteó la posibilidad de hacer el proyecto en Flora, yo venía realizando una serie de como de prácticas y ejercicios en torno a, a pájaros me interesaba muchísimo eh, me parecían que marcaban y fueran termómetros de mucho de lo que estaba pasando alrededor, sobre todo en Nueva York eh, y les estoy contando un poco como el, lo anterior para después adentrarme en el, en el proyecto como tal eh, cuando estuve allá, el, el Central Park se ha vuelto uno de los lugares de avistamiento más grandes eh, de ese lado de los Estados Unidos peculiarmente está en la mitad de la ciudad eh, y en teoría pues uno no iría ahí a ver pájaros. Lo muy sorprendente es que han logrado, muchas de las especies eh, han logrado como adaptarse a, a esta naturaleza humana y han eh, adquirido como nuevos comportamientos, eh, que me dio a mí como una lección muy, muy interesante en realidad de lo que significaba ser ecológico y tener una, como una, una, una responsabilidad con el medio ambiente era también esa misma capacidad de adaptarnos a una naturaleza que nosotros planteamos que es como la ciudad ¿no? eh, en ese momento eh, estaban pasando unas águilas que cuando pasan por Onda aquí reciben el, el nombre de águilas cuaresmeras eh, son unas águilas que viajan, vienen desde el norte del, del, del Canadá pasan por todo, eh, Estados Unidos van por toda la Florida, pasan por ciertos sitios de, cen de Centroamérica, y son avistadas en grandes eh, grupos, justamente eh, en el departamento del Tolima, que es uno de los eh, lugares donde más biodiversidad de pájaros hay en Colombia. Entonces cuando José me habló de Onda, dije, perfecto, porque podía realmente establecer esta relación también que yo tengo con los pájaros, y que eh, de alguna manera nombrado tangencialmente en otros proyectos eh, que hice por ejemplo en el primer festival de performance que tuve en Cádiz se llamó Proyecto País Cóndor era, un, pa era un, un proyecto que tenía que ver con la, la facultad que tiene este pájaro de, de alguna manera devorar la muerte y transmutarla a través del vuelo y llevarla como al cielo ¿no? eh, el, el audio que, que estábamos oyendo eh, es muy interesante porque pasa mucho con lo que está pasando en este proyecto, y es que oímos un águila cuaresmera, las mirlas de Bogotá y un imitador, y un flujo continuo que es eh, el río Magdalena y el flujo del tráfico de Bogotá. Eh, solamente eh, los pájaros identifican los imitadores. Cuando yo les pongo el pájaro y el imitador en sueño, a nosotros se nos pierde pero con el espectrograma lo que logramos ver es exactamente las diferencias y la diferente frecuencia que ocupan estos, estos, estas voces ¿no? entonces me interesaba mucho esta parte del espectrograma también porque finalmente nos hace ver la escala real del sonido en relación al espacio cómo se configura ese espacio y cómo el sonido y la imagen está sujeta eh, totalmente al sonido es como cuando ustedes están viendo una película y le quitan la banda sonora hay algo que no como que la experiencia de la imagen es totalmente diferente siento mucho también que por ejemplo en este intercambio que uno tiene literalmente es que se me construye el proyecto porque el proyecto yo he dicho muchas veces, yo, yo creo que la experiencia que todos tenemos en, sobre todo con todas las cosas que están pasando ahora es un poco de desencantamiento como con, con el otro, con la gente, como el no creer eh, y para mí el ejercicio en este en este en este durante todo el proceso ha sido o cree o cree porque la relación parte un poco desde ahí, no es como es, es, es como me conecto como desde otro lado con todo esto que está pasando y cómo logro transformar y cómo logro dialogar con un ser que está totalmente en otra como en otra dimensión no porque es que el ser aéreo es una cuestión muy peculiar sobre todo para un humano yo le di hoy a